Desaparece, la cabina telefónica, desaparece. Según tú me estás diciendo, la cabina, la cabina telefónica. Hace varios años se venía pronosticando el fin de las cabinas telefónicas y a partir del 1 de enero han empezado a ser eliminadas de las calles de España. Pero ¿sabes tú su utilidad? ¿Las has utilizado alguna vez? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, primos, vamos en busca de las cabinas telefónicas que existen en la ciudad de Sevilla. ¿Sí? ¿Sí? <ríe> Me estoy llamando a una cabina telefónica. ¿Sabías que iban a desaparecer? ¿Cómo estás? Ah, vale. ¿Por qué? Funcionan primos. No estoy seguro si son rentables, pero bueno, hemos invertido un euro en llamar a mamá. Vamos a encontrar más y mientras también estaré dando un poquito más de información que hemos averiguado y escuchado en los últimos días. Por aquí como que no encontramos, pero seguiremos la búsqueda, primos. Aquí hay dos primos. Telefónica ya no tiene la obligación de mantenerlas, pero según la ley universal por cada mil habitantes le corresponde un teléfono público y por cada 3.000 un teléfono público. Hay. Actualmente existen 16.600 cabinas telefónicas en toda España, lo que diferencia al año 1999 donde existían 55.000. Esto es una situación muy apartada porque estamos en la ciudad. ¿Será que hay la misma utilización en los pueblos de Sevilla? Por tanto, queremos saber tu opinión al respecto. ¿Deberían desaparecer las cabinas telefónicas? ¿Deberían quedarse como patrimonio? ¿Se ve una ciudad tan tradicional? ¿España lo mismo? Déjanos saber en los comentarios cuál es tu opinión.